todos. En este vídeo vamos a ver qué son las referencias cruzadas y cómo insertarlas en Word. Usamos una referencia cruzada cuando en una determinada parte de un documento queremos hacer mención a otra parte del mismo, en particular si lo que queremos es indicar en qué página se encuentra o la numeración del epígrafe, ilustración o tabla. Word nos ofrece esta opción de manera automática y gracias a ello, no hay que preocuparse de si el epígrafe al que nos referimos ha pasado a ser del 2.1 al 2.2, porque hemos añadido uno anterior. Si no usáramos las referencias cruzadas de Word, todos estos cambios habría que hacerlos a mano, lo cual sería una auténtica locura. En la tabla que dejamos a medias en el vídeo anterior, vamos a añadir el número del epígrafe y la página en la que están cada uno de los apartados a los que hacemos mención. Para ello Vamos a situarnos en la primera casilla, al lado de Platón y Aristóteles. Y ahora vamos a ir al menú referencias, que aquí lo tenemos. Y en títulos tenemos el icono de referencia cruzada. Aparece este menú. En tipo se puede seleccionar a qué queremos hacer referencia. Por ejemplo, elemento numerado. Se refiere a todos los epígrafes del documento. El 1, el 2, el 2.1, el 2, en título eh, aparece también eh, todas las partes del texto que se han escrito con el estilo título 1, título 2, etcétera. Normalmente coinciden con los elementos numerados, pero puede haber algún texto con el estilo de título que no lo esté, como en nuestro caso la bibliografía. También podemos hacer referencias a ilustraciones, tablas, ecuaciones, etcétera. Una vez decidido a quién o a qué vamos a enlazar con la referencia cruzada en el, la parte de referencia A, podemos indicar a qué queremos que se muestre. Si el rótulo y el número, por ejemplo, ilustración 1, el número de la página en la que se encuentra, si está más adelante, más atrás, etc. Si mantenemos marcada la casilla insertar como hipervínculo, en realidad estamos crea creando un enlace como los de las páginas web, a esa parte del documento. Para viajar al destino del el enlace, hay que pulsar la tecla Control y hacer clic con el ratón. En concreto, volvamos a nuestra tabla. Lo que vamos a hacer es eh, activar el menú referencia cruzada, que ya lo tenemos, y ahora vamos a marcar en el listado, en elementos numerados, la casilla 2.1, el, epí el epígrafe 2.1, la psicología como parte de la filosofía. En referencia vamos a poner, perdón, vamos a hacerlo como título mejor. Eso es. En referencia vamos a poner el número de título y a continuación vamos a pulsar insertar. Aparecerá 2 1 que es el número de la epígrafe. A continuación podemos escribir a mano página y luego elegimos la opción número de página y volvemos a dar a insertar. Y aparecerá la página 2. Cerramos paréntesis. Entonces, eh, la sección sobre Platón y Aristóteles es el apartado 2.1 que se encuentra en la página 2 de nuestro documento. Podéis repetir fácilmente la misma operación y rellenar el resto de referencias de la tabla y esto lo dejo para que lo hagáis vosotros. Recordad que son textos automáticos y por lo tanto al situarnos encima de ellos se ponen de color gris. Bien, en este vídeo hemos visto qué son las referencias cruzadas de Word, por qué son útiles y cómo se insertan en nuestro documento. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.